Matemáticas aplicadas para la vida. Porque tu vida es nuestro proyecto. Unidad 5. Volumen y capacidad. Hola amigos. Mi papito Gustavo está interesado en cultivar su lote, pero de forma tecnificada. Para esto, desea implementar un sistema de cultivo en invernadero debemos realizar unas sencillas operaciones de capacidad y volumen. Te invito a que juntos realicemos los cálculos. Mi papá desea conocer el tamaño del tanque que debe construir para abastecer el cultivo. Bueno amigos, lo primero es que mi papá tendrá en cuenta los siguientes datos. Primero mi papá desea escoger un cultivo que brinde buena rentabilidad. Le han recomendado los cultivos de maíz, plátano, yuca, cacao y tomate. Al final, él se decidió por el tomate. Lo segundo que debe conocer es cuánta agua necesita el cultivo. En tercer lugar, mi papá desea construir un tanque que pueda abastecer por tres días al cultivo. Para esto nos indica que el invernadero tendrá un tamaño de 20 metros de frente por 60 metros de fondo. Por último, contrató un agrónomo que le entregó los siguientes datos. Entre ellos observamos que el mayor consumo por día del cultivo de tomate es de 3.5 litros. Además, que normalmente se cultivan unas mil plantas por cada 300 metros cuadrados y que se tendrá disponible un espacio de 4 metros por 3.5 metros para la construcción del tanque. Entonces tenemos que nuestro invernadero tendrá un tamaño de 20 metros de ancho por 20 metros de largo. El paso 1 es entonces calcular el área del invernadero que será igual a multiplicar su ancho por su largo. 20 metros por 60 metros. Esto es igual a 1200 metros cuadrados. Teniendo el dato del invernadero y con los datos suministrados por el agrónomo, podemos encontrar la cantidad de plantas que se van a cultivar en el invernadero, utilizamos la regla de 3. Según la agronoma, mil plantas de tomate se cultivan en 300 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántas plantas vamos a cultivar en 1200 metros que tenemos disponibles? Realizamos la multiplicación en cruz y lo dividimos en 300. ¿Qué haría entonces? Mil plantas por 1200 metros cuadrados divididos en 300 metros cuadrados. Cancelamos metros cuadrados... Y el resultado es entonces 4.000 plantas de tomate que se cultivarán en un área de 1.200 metros cuadrados. Ahora el paso 3 es saber cuántos metros cúbicos de agua se necesitan para las plantas durante 3 días. Entonces, 4.000 plantas por 3.5 litros de agua que necesita una planta por día. Cancelamos plantas. Y nos quedarían 14.000 litros de agua por día que necesitarían las plantas. Multiplicamos el valor por un metro cúbico que equivale a mil litros. Entonces cancelamos litros y nos quedan 14 metros cúbicos. Lo multiplicamos por los tres días que necesitamos de agua y este resultado nos daría un total de 42 metros cúbicos de agua, lo que requiere el cultivo durante tres días. Ahora, Solo necesitamos calcular el tamaño del tanque de agua. Para entender mejor cómo se calcula el volumen de nuestro tanque, lo invitamos a conocer algunas fórmulas para calcular el tamaño de unas figuras. Observemos. Cada una de las siguientes imágenes muestra tanto las fórmulas para hallar el volumen de las figuras como ejemplos en los cuales se pueden aplicar. En este caso tenemos el cilindro. También tenemos figuras cónicas, el cono. También encontramos figuras que se asemejan a un cubo. El pisma rectangular paralelogramo, que es muy parecido a la figura que necesitamos para construir nuestro tanque. Oh, también encontramos la pirámide cuadrangular, entre otras. Ahora que ya sabemos cómo calcular los volúmenes, entonces, ahora sí tenemos los siguientes datos. Se cultivarán 4.000 plantas de tomates en el invernadero de 20 metros de ancho por 60 de largo. También se necesitan 42 metros cúbicos de agua para abastecer el cultivo por 3 días. Del tanque que vamos a fabricar, tenemos los siguientes datos. Tiene 3,5 metros de un lado, 4 metros por el otro lado. Si observamos el tanque, se asemeja a un prisma rectangular. Por lo tanto, para calcular su tamaño tenemos que el volumen del tanque es igual al lado por el lado por la altura que desconocemos. Reemplazando tenemos entonces que el volumen es igual a 4 metros por 3.5 metros por la altura que desconocemos. Como ya conocemos el valor del volumen que debe tener el tanque, podemos reemplazar así. 42 metros cúbicos que debe tener el tanque es igual a 4 metros por 3.5 metros por la altura que desconocemos. Realizando el despeje de la altura, tenemos que la altura es igual a 42 metros cúbicos. Los lados pasan a dividir. Esto es 4 metros por 3.5 metros. Entonces cancelamos los metros cúbicos con los metros de los lados y quedan 42 metros dividido en 14. El resultado es 3 metros de altura. Ya sabemos las dimensiones del tanque para construirlo. Estas serían 4 metros de ancho por 3.5 metros de largo por una altura de 3 metros. Eso nos permitirá tener los 42 metros cúbicos que requiere el cultivo de tomate. Muchas gracias amigos. Ahora los invito a desarrollar el taller propuesto en esta unidad. Bienvenidos.